Con este ejercicio vamos a ver qué, qué le ocurre a una imagen de este tipo cuando la convertimos en modo indexado. Analicemos esta imagen. Se trata de una ilustración y la cantidad de colores que contiene es bastante limitada. Es decir, podríamos contar la cantidad de colores eh, que tiene y probablemente no superemos 10 o 20. En este caso, entonces, eh, tenemos que está guardada en rgb revisamos está guardada en rgb podemos ver los canales que contiene la imagen rojo verde y azul muy bien y además le vamos a hacer un zoom acá antes de convertir para eh, comparar qué es lo que ocurre antes y después de convertir a indexado si yo ahora vengo y elijo cambiar a modo indexado usando una paleta óptima con un número máximo de colores de 255 y le doy convertir vamos a observar que prácticamente no han habido cambios en lo que observábamos si ¿sí? no ha habido eh, estas no han aparecido estas aureolas que aparecieron en la foto del paisaje que convertimos ha indexado si yo vuelvo a hacer ahora un zoom al 100% prácticamente no notaría diferencia con la imagen original en RGB si yo guardo esta imagen la exporto vamos a comparar qué es lo que ocurrió con el peso de los archivos veamos ahora este es el archivo original, está guardado en RGB, pesa 700 KB. Corroboremos que está guardado en RGB con una profundidad de 24 BPP. Si reviso el indexado, este pesa 324 KB, menos de la mitad que el archivo original en RGB. ¿Mm? Tiene una profundidad en bits de 8 BPP. Entonces vemos que en este caso, para este tipo de imágenes, el modo guardar en modo indexado resulta muy eficiente porque se obtiene un archivo mucho más liviano y sin embargo la nitidez no cambia de manera perceptible.